Este, este noveno programa de herramientas para recibir un pago sin efectivo hablando de las habilidades que vamos a fortalecer y es el tema de conocimientos en aplicaciones en pagos en línea eh, ventas en línea, mercadeo digital listo, empezamos con algunas cifras que son importantes que tengamos en cuenta a la hora de desarrollar eh, digamos, de coger estas aplicaciones y aplicarlas en nuestros negocios tenerlas para nuestros negocios entonces, Colombia se ha convertido en un referente de bancas digitales en América Latina. Entre enero y abril de 2019 se han realizado 794 millones de operaciones a través de aplicaciones bancarias, las cuales superan los 25,6 millones de descargas. Esto que indica, nada más, durante el año 2018, el incremento de esta, del uso de estas aplicaciones fue del 89% en la proyección para 2025, eh, sigue aumentando y bueno, es a lo que le están apostando las aplicaciones como Neji, DaviPlata y pues digamos botones de pago como PSE que ya vamos a ver. El 3% de estas ventas de comercio se hacen a través de pasarelas de pago como PayU, hace un tiempo las mencionaban, entonces ya vamos a entrar también para quienes no las conocen a detallarla un poco más. Eh, aquí entran unos datos demográficos que son importantes y es que las personas que están usando Neki tienen un rango, una edad promedio entre 18 y 24 años, mientras que el 8.5, o sea, digamos que la minoría, supera la, los 55 años. La mayoría de usuarios de Aviplata, que es otra de las aplicaciones que también vamos a ver el día de hoy, eh, las están usando eh, personas que tienen entre 18 y 24 años. Esta tendencia eh, a que las personas usen menos dinero en efectivo y lo usen más a través de medios digitales, como les contaba ahorita, sigue aumentando. ¿Por qué? Las razones más importantes son un tema de seguridad, de comodidad, de poder hacer transacciones desde la casa, de poder hacerlo, eh, digamos, de una manera muy cómoda, desde el celular. Digamos, esta semana salió un informe que indica que los colombianos nos pasamos cerca de 212 minutos en redes sociales al día. Entonces, digamos que alguno de ese tiempo podría utilizarse o ustedes como artesanos emprendedores podrían utilizarlo para aprender y desarrollar estas aplicaciones en pro de su negocio. Es una estrategia efectiva a la hora de vender, brindar alternativas de pago que permiten a los clientes. Entonces, eh, tanto en el papel de vendedor como en el papel de, de comprador son importantes conocer como todas estas alternativas de pago. Aquí me vuelvo un poco a las cifras y es BB Wallet que es una aplicación directa de BBVA, digamos que tiene beneficios en cuanto al manejo de tarjetas débito y tarjetas crédito de BBVA. La mayoría de personas que utilizan esta aplicación tienen entre 25 y 34 años. Eh, sin embargo, pues digamos, es una aplicación muy segmentada, ya lo vamos a ver, para el, para el banco. Y la mayoría de usuarios Paypal y Mercado Pago tienen entre 35 y 44 años. Para quienes no saben, Mercado Pago es la plataforma de pagos que ha creado un mercado libre con el fin de, digamos, como de tener un solo servicio integrado. Toda esta eh, información es, ha sido brindado por el diario La República Recuerden que en artesaníasdecolombia.tv van a encontrar esta presentación, donde van a encontrar los datos más exactos sobre el tema de las edades. Entonces, aquí está el tema de Neki, este es el logo de Neki, sigue la parte de David Plata, Paypal, que es una pasarela de pagos, BBVA y por último Mercado Pago. Eh, bueno, empiezo por contarles porque a veces, digamos, pasa mucho que nos preguntamos, ¿es lo mismo la aplicación de Banco Colombia? ¿es lo mismo de Neki? Entonces, por ejemplo, Neki es un aliado Banco Colombia que permite hacer recargas, giros, pagos, cobros, pero es un aliado Banco Colombia. No es una aplicación directa del banco. El banco brinda eh, para esto una aplicación que se llama Ahorro en la Mano, algo así. Si me va el nombre en este momento. Luego sigue a Vivienda. La Vivienda también tiene una aplicación bandera, que es la aplicación de la Vivienda, pero viene DaViplata. Esa DaViplata Plata brinda una ventaja muy importante, al igual que en X, es que no tienes que estar bancarizado para poderte vincular. ¿Qué significa no estar bancarizado? No tengo que tener ni una cuenta de ahorros, ni una cuenta eh, corriente, y mucho menos una tarjeta de crédito directamente vinculada con el banco. Bueno, entramos entonces en un capítulo, el primer capítulo de esto, que son las apps para pagos. Son aplicaciones que permiten de forma fácil, rápida y segura pagar, recargar, comprar, cobrar y pasar dinero de celular a celular desde cualquier lugar en Colombia. Eh, uno de los principales beneficios que tendrían ustedes, lo que les hablaba ahorita, es no es necesario tener una cuenta con el banco, pero sí al enviar, por ejemplo, su número de celular, la persona ya puede consignarles eh, el valor del producto que estén vendiendo. Entonces, aquí, eh, no importa el valor que, el banco que tengas, no requieren la cuenta bancaria, no pagas cuatro por mil y los envíos son gratuitos. Dentro de esas aplicaciones de pagos, pues, está Neki, está RappiPay, está DaVivienda y aquí entramos a, a digamos, a analizarlos uno por uno. Entonces, Neki permite crear metas de ahorro y separar el dinero en bolsillos. Esto es muy beneficioso porque eh, tú puedes crear bolsillos según las necesidades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 Seguimos entonces con David Plata. Es como, eh, digamos, hablábamos un poquito al inicio. Es la segunda aplicación eh, que más uso tiene. También se activa sin trámites ni documentos. No es necesario contar con una cuenta bancaria en la vivienda. Se puede solicitar un pago, eh, un pago enviando un código QR que genera la aplicación. Los retiros se hacen desde cualquier cajero automático oficina de vivienda. Tampoco tiene ningún costo se pueden pagar servicios públicos, que pues, es uno de los grandes beneficios, eh, los envíos son gratis a cuentas de la vivienda, puedes recargar tu celular, puedes consultar los movimientos, también tiene una tarjeta virtual para pagos por Internet, y eh, digamos que lo, lo que puedes manejar, puedes manejar un monto máximo a tres salarios mínimos. Los requisitos, puedes registrarte en la aplicación, foto del rostro y la cédula. Hay algo que también pasa a nivel digital, tanto eh, digamos como en todos los bancos y que de pronto a veces genera confusiones es que tanto en la vivienda como en Bancolombia se pueden solicitar la ICAP, que es una tarjeta digital ¿qué pasa con estas tarjetas digitales? Eh, a veces queremos hacer compras supongo que les ha pasado pero no tenemos tarjeta de crédito o simplemente no nos interesa eh, pedirla al banco entonces para eso se, eh, fueron creadas estas tarjetas ICAP, bueno en Bancolombia se llama ICAP y en da vivienda eh, se llama, perdón un segundo, bueno, se me fue el nombre. En las dos, eh, ¿en qué consiste? Es una tarjeta crédito que puedes recargar directamente con tu tarjeta de débito, pero para hacer un pago la puedes usar sin necesidad de pagar, eh, por ejemplo, un interés directo con el banco, igual normalmente te lo manda a una sola cuota porque es el dinero real que pasaste de tu cuenta de vivienda. Digamos, no, el tema a veces puede ser un poquito complejo, no sé si me hice entender, eh, pero es otro recurso digital que puede estar en paralelo a estas aplicaciones y a las principales eh, aplicaciones que tienen los, los bancos. Listo. Seguimos entonces con RappiPay. RappiPay es otra aplicación eh, que es una alianza entre Rappi y DaVivienda. ¿Qué pasa en RappiPay? RappiPay, digamos que habita dentro de la principal aplicación, que es eh, Rappi, que como muchos conocen, es un tema de envíos. ¿Listo? Entonces, esta alianza también permite, digamos, como cosas eh, básicas y principales y es giros entre personas que tengan Rappi, eh, cobros y pagos. Cuando hablo de cobros es que, por ejemplo, eh, tú me tienes 17 mil pesos y yo le digo a Rappi, oye, por favor, pídele a Gabriela 17 mil pesos que necesito. Entonces, si ella tiene RappiPay, va a llegarle a través de la aplicación un mensaje que dice, Gabriela, por favor, pásale a Sonia 17 mil pesos que es lo que está solicitando. Eh, ¿Qué más se puede hacer? Se puede retirar en cajeros de vivienda. Es una, es otra de los grandes beneficios que tiene RappiPay y se puede recargar por PSE, incluso por NECI. Entonces, digamos que de cierta manera todas estas aplicaciones están conectadas. RapidPay, al igual que, eh, digamos, todas las aplicaciones tienen una opción de ahorro de dinero. También, eh, bueno, se pueden enviar hasta tres salarios mínimos, recibe dinero desde otros bancos de la cuenta, lo que hablábamos ahorita, se puede recargar por NECI, por PSE... Y pues está vinculado directamente con la vivienda puedes pagar Rappi muchas digamos que algunas de las promociones de los envíos que hace Rappi eh, están vinculadas con este RappiPay entonces cada movimiento cada acción que tú hagas en estas aplicaciones van sumando como una especie de puntos y por eso te llegan ciertas notificaciones con descuentos no sé como descuentos de envíos descuentos en productos entonces vas a encontrar varias cosas Puedes pagar eh, con RappiPay, también puedes pagar en comercio electrónico y solicitar una tarjeta de Vito Visa que tiene como beneficios devoluciones de del 3% en compras en restaurantes. Recordemos que eh, RappiPay tiene una alianza muy fuerte con el tema de restaurantes y un 1% eh, de todo lo demás en RappiCredits. Entonces vemos una vez más que RappiPay también ya está generando su tarjeta eh, física que pues va de la mano con, con la aplicación. No sé, Gabriela, si de pronto tengan alguna pregunta respecto a RappiPay hasta el momento. Bueno, tenemos una pregunta, la hace Norma Arroyo y nos dice, ¿RappiPay es la misma aplicación que Rappi o hay que descargarla por separado? Eh, la vas a encontrar dentro de Rappi, digamos que es como una de las opciones que tiene para el pago de Rappi. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta, pero esta pregunta es de David Plata. así te claro. la voy a hacer para que no nos perdamos. Eh, Adriana Lucía Segura nos dice, ¿el monto de tres salarios mínimos en David Plata es diario, mensual, semanal? Permíteme un segundo. Es que iba a mostrarles acá la aplicación. Eh, este monto máximo de tres salarios mínimos es mensual. Bueno, vamos a pasar a Paga Móvil, que es otra aplicación. Mientras ya conseguimos el dato exacto para dar respuesta a esta pregunta. Procesa tarjetas de crédito y débito con escaneo, eh, envía WhatsApp, email y mensajes de cobro. No necesita tener un sitio web. Eh, los cobros también se pueden generar a través de redes sociales, que pues digamos es una ventaja. Eh, la billetera virtual es gratis, acepta pago por PSE y recibe pagos hasta de 20 millones por mes. Puedes hacer un abono semanal, una activación en 72 horas, eh, se estudian centrales de riesgo, videollamada por WhatsApp como entrevista. Digamos que eh, todas estas aplicaciones están trabajando en la generación de alertas eh, que permitan, digamos, como mantener el vínculo de personas, de, tanto de comprador como de cliente. Eh, hay una cosa con pago móvil y es que hay un 4% de comisión, eh, por, más, 300 por, más 300 por transacción. Usted solo necesita la cédula y el valor de estudio son 5 mil pesos. Entonces, también ahí viene una parte de préstamos que están desarrollando la mayoría de las aplicaciones ahorita. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos un poco a RappiPay te pueden incluso prestar hasta 700 hasta 750 mil pesos según el uso que tú le das ahí era cuando cuando les decía que tú sumas puntos y son algunos de los beneficios entonces también vienen préstamos eh, otorgados por las aplicaciones finalmente eh, todas desarrollan un un, un papel importante en cuanto a las acciones digitales que estamos haciendo en, a nivel comprador-vendedor, pero eh, estas tienen beneficios muy grandes en cuanto a que los pueden tener en el celular, que es importante eh, que contemos con un plan de datos, digamos, eh, son algunas de las recomendaciones que, que, que doy personalmente, por ejemplo, ahorita que se viene Expo Artesanías, tenerlas a la mano va a ser de mucha ayuda y en especial, digamos, Nequi lo que les contaba es la que tiene mayor número de penetración. Entonces, si pueden pues ingresar, explorar, digamos que ya algunos de ustedes la tienen, hay nuevos beneficios eh, de, de pagos llevar entonces estar todo el tiempo pendiente de esto les va a ser bastante beneficioso. Entramos como en un segundo capítulo, que son los botones de pago. Ya ustedes me han escuchado hablar bastante de PSE y de las conexiones que tienen... Eh, con, el, con las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué son estos botones de pago? Son botones, o sea, son... Bueno, son botones puntuales que van a encontrar en sitios web y que permiten realizar compras y pagos a través de Internet, debitando de una cuenta bancaria, ahorros o corrientes sin necesidad de usar tarjetas de crédito y sin endeudarse. Entonces, por ejemplo, eh, no sé... Algunas personas quieren pagar Spotify. Es una aplicación de música, para quienes no saben. Y eh, inicialmente nos pedía sí o sí que tenía que ser pago con una tarjeta de crédito. Ya actualmente se puede debitar de una tarjeta de débito, eh, ahorros o corriente, y la forma de hacerlo es por PSE eh, Digamos que esta es un, una herramienta, es una herramienta muy valiosa para ustedes como artesanos como vendedores porque pueden personalizar el botón por ejemplo, no sé si algunos tengan sitio web, Gabriela de pronto si se sepa si alguno nos quiere comentar sobre el tema de si tiene sitio web porque estos botones pues, eh, a nivel gráfico se pueden personalizar para su página web estos botones están igual que las aplicaciones, tienen seguridad y respaldo con numerosos controles antifraude entonces eh, digamos que en este punto me detengo un poquito y es que todas estas opciones o todas estas herramientas eh, brindan o lo que buscan es darle a ustedes como clientes seguridad y respaldo, como clientes o compradores es seguridad y respaldo, es saber qué peso a peso está ahí y que van a poder trabajar con ellos de manera confiable. Um, PIU, PSE y, y PAYCO, que son otras, eh, otros botones, también tienen algo y es que ofrecen links de cobro para recibir pagos por internet desde redes sociales, chats, emails y hasta mensajes. ¿Qué ventajas tienen, digamos, estos links de cobro? Y es que, por ejemplo, hay gente que te escribe a través de Instagram: Hola, estoy interesada en X o Y producto. Entonces tú generas el link, se lo envías y la persona puede pagarte directamente. ¿Qué necesitas para esto? Tener un correo electrónico y una cuenta eh, débito en la que podrás recaudar el dinero que la gente te empiece a pagar a través de ese botón. Listo. Y, pues, por último, las transacciones son en línea y en tiempo real, que permite esto también eh, tener verificaciones tanto en, la, en los correos electrónicos como en los, en los celulares. Entonces, aquí entramos un poco al tema de PayU. En palabras muy sencillas, muy normales, PayU lo que es finalmente un canal entre el vendedor y todas esas plataformas de pago. Entonces recibe tarjetas de crédito y tarjetas de débito. El dinero de las ventas llega a su cuenta PayU. Entonces, cuando dice que llega a su cuenta PayU es, por ejemplo, vendiste cinco productos, recaudaste todo el dinero y puedes hacer retiros. Entonces tú puedes programar dentro de la plataforma eh, hasta tres retiros mensuales o en una fecha en especial. Entonces, ¿qué hace PayU? Cuando tú programas ese envío, te lo envía a tu, cuenta, eh, de correr, a tu cuenta de ahorros o corriente y ya lo retiras en un banco y puedes tener el dinero. ¿Listo? Dentro del módulo podrás definir los planes de cobro recurrentes de forma sencilla y sin necesidad de configuraciones complejas. Hay algo que tiene PayU y es que te fías, sus clientes finalizan la compra y pagan PayU en 14 días y, pues, tú recibes el valor al instante. Eh, hay un tema, o algo que podemos tener en cuenta aquí, es el tema de las devoluciones. A veces, eh, no sé, por X o Y motivo debemos devolver el dinero a la persona, entonces, ¿cómo funciona? La persona hace la solicitud, hay un ticket, ellos revisan qué pasó y te retiran la plata de tu cuenta y se la devuelven. ¿Listo? En ese caso, digamos, lo que hacen algunas personas es eh, retirar el dinero de su cuenta y pasársela directamente a la persona para que PAYU no sea un intermediario dentro de, de la transacción. La tarifa, pues, es de... ellos cobran una comisión de 3,99% más 900 pesos por transacción exitosa. El costo mínimo por transacción por pagos es de $4,900 pesos Masiva. El proceso de transferencia es de la cual desde la cuenta virtual payú a una cuenta bancaria, entonces funciona de dos maneras, tanto giro nacional o como giro internacional. Entonces, a nivel nacional son tres días hábiles, los tres primeros retiros del mes son gratis. A partir de la cuarta transacción hay un costo de $6,500 pesos. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha usado o conoce PayU y pues si ha tenido algún tipo de, de situación especial que nos quieran compartir con ellos. Seguimos entonces como eh, a nivel de giro Internacional, son siete días hábiles con un costo de 30 dólares, convertido a moneda local, el monto mínimo de realizar el giro es de mil dólares. Entonces también sabemos que algunos de ustedes como artesanos están trabajando en enviar productos fuera del país, entonces son como datos muy importantes y relevantes que deben tener en cuenta. Las transacciones con tarjetas de crédito están sujetas a las siguientes retenciones. Pues está la parte de renta en 1.5% sobre la base grabable, está el ICA, el 0.414, y el, pues el IVA que es del de 19% en este momento. La comisión por transacción incluye estos servicios. Entonces, cada vez que eh, se genere una, un pago, una compra, una venta, pues eh, incluyen las comisiones bancarias. O sea, usted no tiene que preocuparse um, por el tema relación con el banco. Eh, los costos de procesamiento de la transacción. Proceso de transacción ilimitado. O sea, tú puedes comprar la cantidad de veces que quieras a través de PIU, Hay un control antifraude, lo que hablábamos del de, de soporte general de seguridad que, les ofre, que ofrecen este tipo de plataformas. Eh, monedot, monitoreo transaccional continuo, lo que les decía un poco en el tema de las devoluciones, el papel que desempeña PayU, como monitorear lo que pasa en cada una de esas ventas es bastante importante. Hay una validación manual de transacciones sospechosas, entonces seguramente va a llegar una notificación al correo electrónico que esté vinculado. ¿Por qué? Porque protege o lo que busca es proteger tanto al comprador como al vendedor en cada una de las cosas. Eh, hay un soporte técnico y operativo, una personalización de página, lo que hablábamos un poco de si usted tiene su sitio web puede incluir este botón eh, con el logo de la empresa y bueno. Y, por último, pues hay un acceso a todos los medios disponibles de pago. Entonces, digamos que plataformas como PayU, lo que les decía, es un mediador y al final reúne todos esos beneficios que pueda tener la tarjeta débito, la tarjeta crédito o incluso el pago en efectivo. Que es eh, APCO y es procesar tarjetas manualmente desde la web y presencialmente. Ellos, eh, digamos que también funciona como con múltiples medios de pago para los compradores. Es...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 Eh, la comisión es del 2,99% 2, más, más 900 pesos por transacción exitosa hacia los otros bancos. Mm, el, eh, los valores expresados deberá adicionar el IVA. Entonces, digamos que es algo que hay que prestar mucha atención porque eh, en PayU ya los, las genera, pero en esta aplicación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 muchas veces son, los, son productos de los mismos bancos, pero tienen funcionalidades diferentes. Eh, digamos que son aplicaciones inteligentes que trabajan directamente con tarjetas crédito y débito. Aquí dejamos de lado un poco el tema del efectivo y se necesita sí o sí estar bancarizado. Por ejemplo, eh, BBVA tiene su eh, aplicación que es para hacer transacciones, de débito, crédito y está la billetera virtual entonces ¿en qué consiste? tú ya no necesitas tener un plástico para poder por ejemplo hacer las compras ¿sí? entonces a veces los mismos datáfonos ya están configurados para um, recibir digamos como una conexión tú simplemente pones el celular encima abres la billetera BBVA abres, pones el celular encima del datáfono y de una vez te debita el dinero entonces ya no necesitarías la tarjeta como tal, para generar la transacción. Entonces, ¿qué permite? Pues una reducción de costos y tiempos. Eh, obviamente ya no habrá que ir al cajero a hacer la transacción. Simplemente te acercas, quieres generar el pago, abres tu aplicación y lo haces. Puedes retirar tanto de tu tarjeta de débito como de tu tarjeta de crédito. Entonces, eh, esta billetera también tiene una funcionalidad muy chévere, que es el tema de ahorro. Y eh, digamos como un tope máximo. Entonces, si tú dentro de tus gastos has programado... 1, 500 ya te va avisando y te dice, has gastado 1.450.000, solo te queda esto, y tu monto es hasta millón 500 Entonces, eso te permite hacer un tema de ahorro. Entonces, si se dan cuenta, si bien estas aplicaciones móviles son, no sirven para giros y para transacciones en general, eh, también son una herramienta de apoyo para el tema de ahorro y organización de dinero. Listo. El aumento de la seguridad tanto física... Entonces, ah, ah, bueno, en, en esta parte de seguridad es importante destacar que tú puedes apagar y prender las tarjetas a través de la aplicación. Entonces, por ejemplo, que, eh, algún, eh, un ejemplo que da el banco muy puntual es que a veces hay tarjetas para la familia. Entonces, si el papá no quiere que su hijo se gaste más dinero, simplemente apaga la tarjeta y ya, o sea, digamos que tiene como un tipo de restricción. Igual funciona con la de débito y, pues, en el caso de tema de hurto o pérdida, tú simplemente ingresas a la aplicación de la billetera y lo apagas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a evitar la clonación de tarjetas y los fraudes electrónicos. Eh, ofrece una disponibilidad inmediata de dinero y no es necesario cargar recibos ni comprobantes, ya que toda la información del pago queda registrada en el dispositivo. Entonces... Eh pues lo que les digo, toda la información realmente se manejaría a través del celular, pero con la restricción de que esto sí es netamente para trabajar eh, tarjetas crédito y débito. En esta parte de infografía, en esta infografía van a encontrar como los principales beneficios de esas billeteras móviles. Lo que les digo, digamos, el ejemplo que les di puntualmente es BBVA, sin embargo, eh, los demás bancos también la tienen. Entonces, para caso de Colpatria, es billetera Colpatria, Cuenta con ofertas especiales, entonces también viene el tema de descuentos. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una compra en un restaurante y la hacen a través de esa billetera, entonces tienen 20% de descuento. Digamos que esa es la manera en la que los bancos incentivan el uso de este tipo de, de aplicaciones. Mm, permite cargas de tarjeta de crédito, pues son como algunos de los beneficios de la Colpatra. La más desarrollada, como lo podemos notar al costado izquierdo, es el tema de BBVA. Eh, porque ya tiene un vínculo con más de 190.000 comercios y no necesita clave por compras menores a 49.200 pesos, que era lo que les decía de también hay que tener en cuenta a la hora de realizar transacciones. Grupo Aval también tiene su propia billetera, que es el Pay, cuenta con tecnología NFC que permite acercar el teléfono al datáfono, lo que les contaba, eh, permite registrar tarjetas de crédito Visa de cualquier banco del país, excepto Banco Colombia y BBVA. Entonces, por eso estos dos bancos han creado sus propias billeteras. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, en términos de... como de facilidad para los pagos, es bastante importante y, y sería chévere. Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, vamos primero con Edgar Beltrán. Él nos dice, si se reciben compras del extranjero a través de cualquiera de estas aplicaciones, ¿hay que cobrar el IVA o este no cuenta al momento de facturar? Como es el caso? Pues, esto es en el caso, pues, teniendo en cuenta que es una empresa de régimen común. En ese caso, el valor debe incluir el IVA. Para, porque igual la persona igual lo declara, sí, sí. entonces debe incluir el IVA sí, cuando sí. se genere el cobro. Bueno, Adriana Segura nos dice, eh, o nos pregunta, perdón, ¿la comisión de PAYU es solamente al momento de la venta o también cobran por consignar en la cuenta de ahorros? ¿Me repites? digo. ¿La comisión en PIU sí. es solamente al momento de hacer la venta o también se cobra pues, comisión por consignar en una cuenta de ahorros? Listo, entonces ahí entraríamos a ver qué costos de implementación y qué costo transaccional, digamos, ellos venden planes y ahí debe estar incluido ese costo eh, que debe generar por transacción, o sea, por cada movimiento que hagas, cada venta que hagas, debe estar incluido en ese costo que, que ella adquiere. Perfecto. En ese plano. Bueno, eh, Luisa Fernanda Rojas. Rodríguez y Adriana Rojas eh, tienen una pregunta y es eh, en cuanto al código QR. Ellos quieren saber cómo pueden crear su propio código QR. ¿Es la... Bueno, eh, en Internet QR. en general hay aplicaciones que te generan un código y que te dirigen a, una, a un sitio web. Digamos, si lo estamos hablando aislado de estas aplicaciones. Uh -huh. Pero eh, cuando te ingresas... A, como vendedor a PSE, tú puedes solicitarlo. Okay. Digamos, en el caso de Neki, realmente la funcionalidad es cuando lo vas a pagar. Simplemente haces la lectura y lo, y lo tienes. En el caso de TPU no, ingreso a la plataforma, eh, tú puedes pedir que te generen ese código y ese es el que vas a enviar a través de ya sea WhatsApp, de redes sociales o... O sea, digamos que ahí hay dos formas de hacerlo, o solicitando el código o pidiendo el link. Perfecto. Bueno, ruby Pérez nos pregunta, ¿para activar PayU necesito tener una cuenta en un banco o se puede con alguna de esas aplicaciones? No, para activar PayU sí es necesario tener una cuenta porque ahí es donde te va a llegar el dinero. Entonces, por cada venta que tú hagas, toda transacción o todo se va a debitar a esa cuenta que tú tengas. Perfecto, bueno, eh, Jason Triviño nos dice, en el caso de Niki y David Plata, los costos legales asociados a la cuenta eh, se impacta, pues con estos costos legales se impacta la parte tributaria de una empresa. Yo creería que sí. Es un ingreso, pues finalmente, de hecho, por eso es que opciones como RappiPay eh, perdón, como rápida vivienda se unieron, porque, digamos, a nivel de empresa, cada transacción le va generando un valor. Entonces, creería que sí afecta esa parte tributaria. Perfecto. ¿Sí? Ya no tenemos más preguntas, así que... pues Seguimos. <risa> eh, bueno, estos pagos internacionales, e-commerce, préstamos y novedades, son, son otras alternativas de pago electrónico, que además de los sistemas de compra y pago, integran en sus plataformas herramientas para e-commerce como Marketplace y tienda online. Entonces, eh, eh, por ejemplo, se los, voy, se los voy a poner ahorita un ejemplo, yo trabajo en este momento con una empresa que tiene un marketplace y ellos tienen dos vínculos, entonces uno de esos es con PayU y otro de esos es con Mercado Pago, entonces son dos opciones en las que tienen eh, la forma de, de vender online. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué beneficios tienen? Hay, en los pro, hay mayor protección, pues los productos son comprados y vendidos, eh, hay una opción de una tienda virtual, ya entramos un poco aquí a la, a la pregunta que nos señala un poco, y es que eh, si es posible tener su tienda virtual, si es posible vender por ahí y aprovechar todas estas herramientas. Y eh, va a haber una mayor visibilidad de los productos en los motores de búsqueda. Cuando hablamos de los motores de búsqueda es que a veces eh, entramos a Google y queremos un producto en especial, entonces queremos un collar puntual con determinadas características y lo buscamos ahí, es, eh, cuando nosotros contamos con el producto, cuando las descripciones están bien hechas, cuando las fotos también están, eh, digamos, como acorde a lo que necesitamos, la mayor la, el porcentaje o la probabilidad de mayor visibilidad aumenta, ¿listo? Entonces, la persona hace la búsqueda y en, los, en la primera página le aparece ese collar o, bueno, el producto que esté buscando en la plataforma que nosotros tengamos. Entonces aquí en este capítulo entra eh, Paypal, que es una de esas plataformas que tiene, pues son pagos por internet, eh, cobra las ventas realizadas por internet, envía y recibe dinero entre familiares, amigos o particulares, digamos que esta opción de giros es como una, como un, un segundo beneficio que ofrece. Ofrece programas de protección donde el comprador puede pedir la devolución total o parcial de su dinero. Pero, los artículos muy diferentes a la descripción del vendedor, eh, transacciones no autorizadas realizadas desde una cuenta eh, PayPal. ¿Listo? Vamos a entrar con la parte de, de ventajas para vendedores y compradores. Eh, esto, pues, digamos, para quienes se acaban de vincular, estamos hablando de la parte de e-commerce o comercio electrónico a través de tiendas virtuales. Entonces, algunas de, de estas ventajas son, solo se necesita dirección de correo electrónico y contraseña para realizar los pagos. No hay que introducir datos de la tarjeta de crédito en cada compra. Normalmente este tipo de plataformas hacen un registro y ya simplemente lo hacen de manera automática. Los datos financieros no se comparten con el vendedor. Simplemente eh, cuando ustedes son vendedores, les llega el registro del pago y debe hacerse el envío del producto. ¿Listo? Eh, sin costos de registro, mantenimiento o cancelación. Simplemente pues cuando ya no la quieran usar, eh, digamos que hay una suspensión y ya. Hay un control de ventas y acceso al historial de transacciones desde una sola cuenta. Los pagos pueden ser con tarjeta, eh, transferencia bancaria y saldo PayPal. Eh, amplio mercado internacional con más de 150 millones de usuarios en 190 países, entonces esto obviamente nos permitiría eh, ampliar el tema de ventas y negocios a nivel internacional. Y el logotipo de PayPal en los resultados de búsqueda destacan los artículos. Entonces, digamos que eh, lo importante de este, de este último punto es el respaldo que pueden llegar a tener los productos en, por esta marca o por, por este botón. Vamos a entrar con la parte de mercado pago. Bueno, digamos aquí están los costos por transacción. Si se dan cuenta, son un poco más elevados a los botones de pago. Los botones de pago estaban entre 3,99% y... 4,99% y aquí ya sal, tenemos un salto al 5,4% más 30 dólares. Listo, la conversión monetaria cobra un costo adicional hasta de un 3,5% por cualquier conversión de moneda al recibir pagos. Vamos a ver un ejemplo de mercado pago. que okay. Ayer justamente salió con una noticia y es que a partir de ahora también se van a poder hacer pagos con código QR, entonces la plataforma lo generaría. Como les conté al comienzo, Mercado Pago es una plataforma interna de pagos que ha creado Mercado Libre para que eh, las personas puedan acceder a los productos. Entonces eh, aquí voy a ingresar con mi cuenta, simplemente lo puedo hacer con mi cuenta de correo electrónico. Lo pueden vincular a su cuenta de Gmail. Digamos que actualmente tener una cuenta Gmail tiene bastantes beneficios y es que simplemente haces el registro una vez y ya te queda vinculado a las diferentes plataformas. <risa> Perdón, creo que la clave cambió. Ya. Entonces no pueden ingresar aquí con Google me manda la opción de seguir navegando, aquí entramos al producto que quiero comprar, en este caso, eh, digamos, vemos toda la parte de fotografía, esto es, digamos, ya creo que lo, lo vieron en capítulos anteriores, pero el tema de la calidad de las fotos es muy importante a la hora de vender un producto. Aquí en la parte de mayor información van a encontrar tanto los sistemas de pago como todos los beneficios que tiene Mercado Pago, entonces están las tarjetas de crédito de, cada, de varias entidades bancarias del país, Está la parte de puntos de pago como efecti. O sea, eh, digamos que esta plataforma nos acerca también al tema del efectivo y la transferencia de tu banco con una cuenta de ahorros, débito o crédito, que es por PSE. Listo, entonces, si quieren podemos hacer un, un ejemplo de ¿Si carga de PSE. No carga. ¿Eh? Dime. ¿Eh? Eh, ¿no? El botón, pero bueno, aquí está como una dirección que lo había incluido. El domicilio hace la, la aclaración que es, de grat es gratuito. Aquí podemos ir, por aquí podemos ingresar la transferencia con pago desde PSE. Entonces, en mi caso, actualmente lo tengo con el Banco de Vivienda. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí también aparecen las dos aplicaciones, Davi Plata y Negri. En mi caso, mi cuenta PSE la tengo vinculada con el banco de vivienda. Entonces, me pide unos datos muy básicos. Realmente, estas eh, aplicaciones son muy, muy intuitivas. Es también una cuestión de, de prestarles atención, de leer muy bien, pero en general la comunicación es muy fácil. Entonces, digamos que brinda datos muy exactos de la dirección a la que va a llegar y el tiempo. Listo. Entonces, tengo 20 minutos para completar la compra. Aquí, digamos, eh, viene la parte de vinculación que, de, de donde funciona PSE con el banco directamente. Entonces, eh, pues bueno, tú eliges si eres persona natural o jurídica, ingresas tu correo electrónico, aquí es donde, digamos, re, refuerzo el tema de tener el mismo correo electrónico que nos acordemos de las claves, de las contraseñas, para poderlo generar. Y aquí de una, ese, ese puente que existe entre PSE es que nos envía al portal del banco directamente. Eh, obviamente, para poder ingresar aquí al banco, se solicita una segunda clave, y ya. ¿Listo? Entonces, digamos, así funciona eh, Mercado Libre con su Mercado Pago, con su herramienta Mercado Pago. Con el tema de las devoluciones, con Mercado Pago, eh, pasa algo, digamos, para ustedes como compradores que es más destacado y es que recuerdan que por PayU uno hacía la solicitud para que le devolvieran el dinero, pues resulta que Mercado Pago se demora en entregarte a ti como vendedor el dinero porque lo guarda digamos que hasta que la persona no compruebe, no diga si sí, ya me llegó mi producto la calificación del producto es 5, si es lo que el vendedor está prometiendo, entonces digamos ese tema de devoluciones es más rápido para el cliente pero para el vendedor tiene un tema adicional y es que el recaudo lo puede hacer después de determinado tiempo eh, mire Aquí está un poco lo que hablábamos del tema de la noticia que salió ayer y es que los negocios locales tienen la posibilidad de afiliarse sin costo de comisión y recibir el dinero de sus ventas al instante al cobrar con tarjetas de crédito o con dinero en la cuenta de mercado pago sin importar el tamaño o actividad del comercio. Esto también es importante que lo tengan en cuenta en mercado pago. Cuando yo estoy haciendo la compra o el cliente está haciendo la compra, le da la opción de diferir el costo del producto, o sea, a cuotas pero ustedes como vendedores van a recibir el dinero completo. ¿Listo? Entonces, finalmente, quien se encarga de cobrar es el banco o la entidad que tiene la, la tarjeta crédito, pero ustedes como vendedores, el dinero les va a llegar completo. ¿Listo? Eh, bueno, tecnología antifraude, lo que hablábamos, siempre es un tema de seguridad importante, brinda opciones de marketing de mercado pago. Envío sin costo adicional, hay un soporte técnico, eh, posibilidad de crear una tienda virtual en la plataforma e integración con Mercado Libre. Aquí nos vamos a, tener, a detener un poco y es que, si bien Mercado Pago fue creado para Mercado Libre, eh, ustedes también pueden solicitar este servicio para su sitio web, incluso también genera el tema de cobros. Entonces, eh, por ejemplo, si yo tengo Mercado Pago y les digo necesito que a tal persona le llegue un correo un mensaje de texto, entonces Mercado Pago funciona como una plataforma que te recuerda que deben hacerte de el giro o el pago del producto. Y por último, pues la generación de botones de pago que era lo que veíamos un poco. Entonces, ese botón de pago al que está vinculado pueden ser las tarjetas, PSE que fue el que trabajamos, y pues la generación de un código o de una clave para que también nos hagan la consignación a través de FECTI. Otra plataforma es Lineru, son solicitudes de crédito online, busca llegar a aquella población que normalmente no tiene acceso a créditos formales, cualquier persona puede solicitar un cupo de crédito por internet sin importar el lugar o la hora. Bueno, de esto hay ventajas y es porque es posible aplicar desde la casa o la oficina, ya que el proceso es completamente online, o sea, nos están ahorrando el proceso de ir a un banco y solicitar una tarjeta de crédito. El proceso toma alrededor de 15 minutos. El dinero debe pagarse a partir del momento en que se recibe el dinero y no se exige adelantos. Se muestran los costos antes de solicitar el cupo de crédito. No se requiere historia crediticia ni codeudores. Permite elegir el monto y el día de pago. Entonces, pues finalmente es un, es un préstamo a crédito con el que, que puedes acceder a una cuota. O sea, simplemente te, te postulas para un crédito por internet. Entonces te llega el dinero y todo, todo lo que manejas, lo manejas a través de internet. El 50% de descuento en préstamo online con dinero se paga total dentro de los primeros 10 días del desembolso. Hasta el 30% de descuento a cargos e intereses eh, a clientes con buen récord y promociones con marcas asociadas, como, Daf como Dafiti, Gino's Pizza, Lentes Plus, McDonald's, Spinning Center, entonces, son como otros beneficios de otras herramientas digitales que, tienen como, que están asociadas a otras marcas. ¿Qué necesitas? Necesitas ser mayor de edad, tener alguna cuenta de ahorros o corriente, ser residente en Colombia, tener un correo electrónico y un número de celular propio. Y el costo, pues, depende ya puntualmente del crédito o préstamo realizado en, y los tiempos de pago. Digamos que es como un préstamo y ya miraríamos cómo establecerlo. Pasamos ya a una última parte, digamos, de herramientas. Eh, actualmente no se está implementando, sin embargo, es una, es una potencia porque cuando, digamos, como entré en la experiencia laboral, que he tenido mucha, un, hay, hay barreras como un tema de manejo tecnológico. Sin embargo, hay una herramienta que muchas personas han aprendido a utilizar y es el tema de WhatsApp. Y WhatsApp también se va a volver una plataforma en la que la gente pueda hacer pagos, cobros, envíos y de todo. ¿Cómo se va a llamar? Pues se llama WhatsApp Pay. Eh, actualmente en Colombia el 67% de los colombianos tienen WhatsApp. Entonces seguramente una vez aprendamos a, a hacer cobros a través de aplicaciones, de botones y todo eso podamos ingresar a WhatsApp. Este año, en diciembre, se implementa en India, que fue el primer país que abrió las puertas para WhatsApp Pay y próximamente llegará a Brasil y México. Entonces, se espera que en 2020, lleguen, una vez lleguen a Brasil y México, empiecen a bajar por toda Latinoamérica y seguramente va a ser una herramienta muy chévere con la que podamos también trabajar el tema de estrategias de contenido. Algunas personas ya nos van contando sus nuevos productos y lo que están haciendo a través de, de WhatsApp.